Amigos de Semanario Gaudium, Radio Cristo Rey. Es un lujo el día de hoy tener aquí la presencia de Mari Carmen Aranda, directora de Mi Museo Universitario de la Salle, para muchos conocidos como el MIM. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti también por, por esta oportunidad de platicar. Y bueno, pues aquí tras cámaras ahorita estábamos hablando de esta pasión, porque es más que un trabajo, es una pasión casi casi, yo diría un apostolado, el hecho de haber <risa> emprendido esta misión de rescatar... ...este espacio, ¿puedes hablarnos un poco? Mira, a nosotros... Eh, ...les cuento un poquito de historia... ...este proyecto del Museo, del Museo de Arte Sacro... ...lo conozco hace unos 25 años por ahí... ...cuando el Padre Fidel... ...encuentra muchas piezas que estaban en bodega... ...y las empieza a restaurar... ...y poco a poco muchas voluntades se unieron a eso... ...y quedó muy, muy bien puesto... ...y alguna vez platicando con él le decía... Que tendríamos que trabajar en el discurso, que se dice porque muchas de estas piezas están descontextualizadas de lo que, para, lo que fueron planeadas, ¿no? uh -huh. que son las iglesias. Pero al final de cuentas es parte de nuestra cultura. ¿Y qué implica esto? Que si no conocemos, no lo vamos a querer. Entonces, eh, nos invitan a la Universidad de La Salle a... Pues ayudarles como a retomar toda esta parte de la curaduría, este, de la museografía, que hasta hoy lo único que hemos hecho es entrar, porque llevamos muy poquitos meses claro. trabajando con ellos, este, entrar como a ordenar las fichas técnicas, todas estas cosas que se tienen que tener en orden, uh -huh. ¿no? Y, y así ir eh, como... ...especificando qué tipo de piezas son, de qué época. Seguramente se va a tener que agregar un historiador, un uh -huh. colgador... ...es profeso para esto. Y creemos que sí es un proyecto de gran envergadura. O sea, uh -huh. porque es de León, es de la región... ...y claro. si nosotros lo conocemos, lo vamos a querer. Así es. Estábamos hace rato revisando... Eh, pues de hecho, revisando las de lejecitos, porque ahorita no es posible tocarlos y probablemente no sea ya posible tocar tan libremente los volúmenes, pero veía yo las fichas, la parte técnica, y 18 mil volúmenes. Es impresionante todo lo que se hizo aquí, pero también hablábamos de esa parte del cariño. Las generaciones de ahora, pues saben que la información la tienes al alcance de, de un clic en tu teléfono celular, pero aquí había horas, años, décadas de personas encariñadas con estos volúmenes y también de eso nos hablan estas páginas. Fíjate que el libro es un objeto eh, que cuando lo toma uno en sus manos y empiezas a coger cariño por leer libros, uh -huh. definitivamente es... Eh, son conversatorios, ¿no? ¿Qué te dicen otras personas? ¿Cómo te lo dicen? ¿Desde qué época te lo dicen? Y estas ventanitas que se empiezan a abrir, eh, difícilmente luego las vemos en internet eh, uh -huh. si, no es, si no agudizas esta búsqueda, porque en, en estas búsquedas encuentras muchas cosas. El libro es mucho más específico, ¿no? De algo determinado. Pero creo que tendremos que eh, generar este gusto y la pasión por leer libros y ver que tienen muchos años y que toda, y que ellos son testigos de esas épocas, ¿no? Y que... Lo, todo lo que nos pueden contar. Sí, porque incluso hasta el, el, la emoción al sentir el aroma de los libros entrando a una biblioteca. <ríe> Exactamente. Es una emoción indescriptible. Y, bueno, no sé si te pasa, pero a mí me encanta cuando entras a la biblioteca y que tienes que callarte, ¿no? Y muchas veces en las librerías, ahora ya han ido haciendo otros formatos, pero Ajá. en las librerías llegabas, te callabas como de verdad teniéndole un respeto al objeto, ¿no? Y ese objeto muchas veces llega, te asalta y brinca tus manos y entonces dices, pues ni modo, lo tengo que leer. Sí, porque hoy en día ya hay eh, cafés, librerías. Exacto. Y y casi casi son salones de fiesta en, sí. en librerías, sí. pues tratando de atraer esa atención de, de las nuevas generaciones, imagino. Exactamente exactamente. Muy bien, pues bueno eh, no nos queda más que agradecerte seguramente vamos a coincidir porque la verdad vale la pena más de una vuelta aquí a, a este maravilloso espacio. Sí, este es un espacio que igual tuvo mucho esfuerzo Este, uh -huh. te digo que a nosotros ya nos tocó ya con todo esto ya hecho, uh -huh. eh, eh, hay que ajustar algunas cosas, pero la verdad es que se ha hecho un trabajo formidable este, de, de rescate de estos libros. Ahora los tenemos que conservar y difundir, ¿no? para que así la, las personas que estén interesadas puedan venir y que se dé a conocer este espacio tan bonito. Y seguir buscando benefactores, porque falta controlar la humedad, la temperatura, sí. el, el polvo... <ríe> Sí, en fin. este este es, este es un proyecto, bien lo dices, es un proyecto de comunidad. Eh, si no lo vemos así, difícilmente, si vemos que es un proyecto de la arquidiócesis, eh, nos separamos de lo que nos compete a nosotros. Eh, por eso creemos que es muy importante eh, darlo a conocer y que, y que de verdad digan, quiero apostarle a un, a un proyecto de patrimonio como este. Excelente, pues te agradecemos Muchísimas mucho tus gracias. palabras, tu tiempo no, y gracias. de nuestra parte les agradecemos a nuestra audiencia por la atención a esta entrevista. Muchas gracias.